¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso estamos jugando a Super Mario Bros. ¡Con mi padre! Eh, ¡Hola! Este es un juego muy friki. Eh, ¿Por qué? Pues porque sí, hay que ser muy friki para gustarle esto, la verdad vale. eh, Este juego es de... bueno, de la Nintendo Switch Que lo vamos a jugar desde los juegos que ponen gratis con la suscripción de, de la Nintendo Switch De internet, ¿verdad? Sí Y eh, vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a ver cómo va A ver si es tan bueno como el original Venga, Sergio, ¿quién empieza? ¿Tú eres...? Luigi Luigi, tú eres Luigi, es que no. a este niño le encanta Luigi Pues yo soy Super Mario Así que vamos dos jugadores Two player. vamos allá, traca atrás Empiezas tú Empiezo yo, venga, vamos allá Con este mando que tengo yo me parece que se vuelve un poco complicado Porque no va muy bien, creo, hacia mío. atrás Con, Con el... el mío es más fácil Con el Joy-Con va mucho mejor sí la verdad Este es un mando el, el que yo tengo es un mando por cable. Y Bien, ese uy. es un poco rarito. Es un poco rarito y friki. Venga, sí. Vamos vale. Yo hago una carrera en esa parte. Nada, nada. Yo cojo la vida. Tú harás lo que tú quieras. Vamos allá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Jaja, ja, soy Mario de Fuego. Nos escapáis, nos escapáis. Toma, toma, toma, toma. Uy, nos ha escapado uno. Monedas, monedas, monedas. Lo mejor de este juego, Sergio, es los gráficos. Es súper, vamos, realista. Claro. ¡Chipi! ¿Qué haces, Sergio? No, no, no. Vamos a ver, aquí hay una flor y esta flor la quiero yo para papá Venga, muy bien si sí, ya tienes no, una Me da igual, la quiero todo Lo quiero todo, todo, todo, ta ta ta ta ta ta venga, uno Pi, pi, papi, pa pi, papi Esto está muy guay Gracias, hombre, a la Nintendo por sacarnos estos juegos aquí Todos friki totales Que a los viejunos como papá nos hacen muy felices Venga, vámonos, vámonos, vámonos <risa> Dans, Ya estamos aquí, venga, un bailoteo ¡Ey! <risa risa> <Ei. risa> <risa> <risa> <risa> ¡Vámonos! Venga. ¡Venga! ¡Cinco mil puntacos! ¡Bien, bien, bien, bien, bien, bien! Me toca No te toca <risa> No te toca, en este no en este hasta que no me maten a mí, no pasa al siguiente jugador. No y cogeado. eso eso para los para jugar en dos jugadores es un poco aburrido. Cada vez que termino uno la fase, debería de ser que cada vez que terminas la fase, pues pasara al otro para que con para que hiciera la misma fase, pero no, aquí no. Y eso hace que se vuelva un poco para, aburrido para el que no está jugando, pero bueno. Pero también, Sergio, pasa lo mismo cuando pierdo yo. También tengo que estar esperando a ti. Pim, pam, pum. Ahí, moneditas para mí. Y vamos a buscar la señora estrella, que yo creo que aquí me parece que todo Kiski sabe dónde está. Pum. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Let's go. Moneditas, moneditas, moneditas, moneditas. ¿Quién será el que va perdiendo tantas monedas por ahí? Que aparecen monedas por todos lados. Yo. Tú eres el que ha perdido las monedas. Uy, uy, ¿como he hecho eso? ¡Poy, oh, <risa> <ja. risa> poy, moneda, ira, monedas escondidas hasta en los bloques de las paredes. Bien, bien, bien, bien. A ver si soy capaz de hacer esto un momentito. Uno, dos y rompemos para que Venga. Oh, yo con este mando es que voy po un poco torpe y no sé yo si me va a a ¡Ah! a ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! uh quiero una vida que está en secreta sí. secreta la tengo la tengo es mí, de papá ¡Che! che che che che che che che Mía, mia mia mia mia mia mia mia mia Vámonos bien rapidito, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos que nos vamos, venga, lo estamos petando, lo estamos petando, venga. Buque de moneda, chiquillo. bien. Yo sé un truco más mejor que papá. Ja. Sé un truco más mejor. Ya, pero... Mm. Eso está por y así podemos alcanzar el mundo 4, más nah, fácil No, no, no, pero aquí vamos a ir Fase por fase vale. No seamos, no seamos lo que no somos Qué trampuchero, nada Vale... Ven, para papá! Sí. Pero es que, qué difícil de controlar es con el mando este ¡Maldita sea! Como que maldita sea, déjame que gane, ¿no? Es que Toma, así no, oh no me toca a mí. Ah, sí, pues mira lo que tengo, mira. ¡Perdiste tiempo! ¡Anda! ¡Que no me he dado cuenta! ¡Ah! ¡Que no me he dado cuenta! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal! Y me, me voy y me paro a, a la baila. No veas. Ay, qué vergüenza. Ah, el mundo loco, ¡Olé! El mundo loco, mundo loco, el mundo loco, el mundo loco, el mundo loco, el mundo loca, loca, loca, loca, loca, loca. loca, loca. Venga, vamos. Mundo lock. Mundo loco. Estrellita. La loca laca. La calaca laca. laca. laca. laca. laca. laca. laca. La laca. La laca. La laca. laca. laca. La laca. La laca. laca. La laca. laca. La laca. laca. laca. La laca. La y encima cohetitos y todo. Vamos, y a mí no me han puesto nada, de verdad. que... ¡Ah! Te lo han puesto los cohetes por el tiempo, eh. Que vamos, sí. muchas monedas no has conseguido. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Venga. Coin, coin, coin. Mi truco secreto. ¿Tu truco? tu truco secreto, tu truco secreto. ¿Crees que lo conseguirás? Yo creo que no llega. Sí, claro. ¡Que no llega! ¡Hala! ¡Toma! <risa> Pero si lo pierdes todo. No me pasa nada. Siéntate. Que en... ¿En serio te vas a ir más adelante? Boing, boing, boing, boing ¡Anda! ¡Al mundo 4! ¡Bien! ¡Toma! Pero eso es trampa Sí, es trampa, claro No me digas Sol Aquí está tu colega, hombre, el <ríe> del de alma ¡Maldito sí, es este! El señor nube Que te va a dar para... ¡Ah! ¡No! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Socorro, socorro, socorro! socorro socorro entrar ahí? No. No, no. En esos dos tubos, había dos tubos, pero en ninguno podía entrar ¡Come! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Ay! Encima de, que, de lo que te quiere tu amigo, que te regala cosas desde el cielo. <risa> sí, claro. Moneda, moneda, moneda, moneda, moneda, moneda. Monedas, monedas. Bien, bien, bien. Anda, anda el niño. ¡Ja! Estás dejando a tu padre. A tu padre lo estás dejando en muy mal lugar, eh. Tú no puedes hacer eso. Sí, claro. Anda, cogete otra vez. Toma ya. Muy bien. Bueno. Allá, ya pues. perderás ya. Preu, preu, preu. Vámonos. Rápido. ¡Juntaste! Ahí vas a caer, ahí vas a caer, ahí vas a caer. ¡Ah ¡Oh, no! ¡Cállate! <ríe> Bebé, cuando le dice te digo eso te tragan una cosita que al final te cae. ¿eh? <risa> <risa> a ver, deben disparar. Fuego, fuego, toma Fuego, fuego, toma ya. Fuego, fuego, toma Mario, ya. Fuego, Mario fuego. fuego. Que yo soy Luigi. Es verdad, es verdad, que se ve ahí rojo ahora. Parece Mario de fuego. Claro, pero así es. Otra vez. <risa> cuando se joden olé, olé olé, le, olé olé, olé olé. en el en el en el ahora el en el en ahora qué? el en eh, Bien, bien, el en el en el en el es cuando tienes que saltar ¿Ves? Ahora, Muy bien. Me has ¡Ay! ¡Me toca, me toca! ¡Espera! ¡Poín! ¡Poín! Yo con cuidadito, despacito y buena letra Como debe de ser Mira, miren estos dos, pues papá va poquito a poco Poquito a poco, pasito a pasito y despacito Suave, suavecito <risa> ¡Poín! ¡Mía, mía! Me yeah. da igual, el ¿eh? truco de ir al mundo cuatro veces no ¡Anda! Mira, mira, mira, hay que ver, hay que ver Hay que ver el bailoteo que me estaba pegando tan total Y he perdido Era porque <risa> perdiste el tiempo In, in, in, in, in, in, in, Mira, mira, mira, mira, Si sí, es que... Ya, ya, ya Toma! Con mi eh, bueno Ay, No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser venganza, que me mi venganza sí, Mi tu venganza. Tu venganza será terrible A ver, ¿dónde estamos? ¡Ah! Esto lo conozco bien. Pink Punk. No había no, ese ruido raro, hombre. Pink. Pink. Sergio. Venga, vamos a ver. Aurelín, me está dando todo el sol en mi cara. Pues quítate de ahí. Pero si me has puesto aquí mi silla. O sea, esta silla. Y esa es la mía. ¿Por qué está sentada en la mía? Vamos a ver. ¿Qué? ¡Pero le he dos veces! ¡Le he dos veces! ¿Y qué? Mm, pues eso, le he dos veces Joder. A, a ver, a ver si consigo algo para conseguir una seta Ya me acuerdo, por aquí hay setas Y así podré seguir con el mundo 5 Ole, ole. Podría haber subido por ahí por ahí. Es me... verdad. No haberme lo dicho porque sí me voy. Ay, ah. A mí A da igual, tú me para olé, donde quiera, va a perder olé, igual. Olé, olé, olé, olé, olé. ¡Al mundo 5 ¡Bien! ¡Yeah! ¡Mundo 5! Bueno. Toma ya. Ah, ah, ah. ¿Tú te crees por eso muy chulito, no? El mundo 5 cada vez más complicado, ¿eh? Venga, doble. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, vida! corre, corre, no corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, no. corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, bueno pues sería en otro, en otro mundo a menor, ¿no? ah, lo mejor es que me lo hayan pasado pues sí, bueno. seguro esa ayer ahí, ahí, ahí, novia no yo ya lo sé no hace falta que me lo digas uy perdón usted sí, eh caballero <risa> a ver ¡Invencible! venga a ver, salta desde el otro lado no aquí es más fácil hombre mira el superpoder dices? del salto Venga, <risa> Pe y salta bien. Ahí. ay este era el de. el agüita. No, no. Entonces, eso era en otro mundo. Que sería muy parecido. Que había uno que te, te metía donde estaba lo del agua por los peces. Sí, yo ya me acuerdo. Pero ese estaba en el mundo 2 y yo estoy en el 5. Ah, que bien lo viene controlado, ¿no? Sí, yo me acuerdo. ¡Rápido! Que se me va el tiempo. ¡Ay, socorro, socorro! ¡Socorro, que alguien me ayude! Vale, pues a mí me digo. ¡Tiririr! Un bailoteo, toma, toma, toma. <risa> eso, eso. ¡Eh! ¡Olé, olé, olé! ¡Ole! Estaría bien que te pasara como a mí. Ole ver, a ver. O vero, a ver, a ver. A no si. Yo... ya, hambre. No, porque voy a ganar un tiempo super bueno. Toma, en 5 segu eh, eh, segundos, segundos. segundos no vea que bueno soy no levantes tanto la voz que no hace falta venga vámonos uy que poquito te ha faltado uh, uy, uy uy uy y, uy, y, uy, y, uy. y también por, por poquito me <ríe> da dale, por poquito me caigo venga dale Oye. Ay, este, este, este, este te va a dar bien. Ay, ¡Eh! Este era de los peces. El que tú decías, el tubo ese. De los peces. ¿Qué te gustan los peces? Eh? Uy, uy, uy. Sí, claro, más mío. te gusta el kitín. Pues sí, me encanta. No hay cosa que odie más que la fase de los peces, de verdad, ¿eh? Sí, claro, pues es súper difícil. Venga, dale. ¡Por Ay, favor! Por favor. No, doctor. Me toca, me toca. A ver. No las tonterías, hombre Yo no tonterías. Bien, ne, una, ne, vida, ne, ne, una vida, una vida gratis no, no, no, no, no, no, no, no, el mando. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Pero. la te pago venga dale rápido toma uy, uy uy has visto que había un fallo ahí había como un cuadradito había desaparecido uno venga esto no esto no está muy bien logrado ¿eh? como pierdas otra vez me alegro mucho de ti si sí, lo sé este, este te alegra mucho Miau. Despacito y con buena letra. Música miau. Desde aquí diviso el horizonte. Nada tonterías <risa> Hombre, por fin. Pues si estoy jugándolo así, en esta fase cuando no quiero pensar cuando ese, uff, madre mía, ah... ¿qué me queda? Oh no. El pastillo de vocero, leo, leo, leo. Para tomar por portavoyo no quiero ni eso. Déjame. Va. Verás que vas a perder, Mario. <ríe> <ríe> ¡Hola! ¡Toma ya! <ríe> ¿Qué, ¡Qué buena suerte tienes! Buena suerte, sí, me alegro de ti. Eso no es cuestión de suerte, es que lo he hecho fatal. <risa> es que lo estoy diciendo, ese mando no me... Ahora... Sí, algo ahora tienes que este mando raro, eh. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, anda, ah, ja. toma, toma. André, no. Ah, ah, ah. Bueno, venga, vamos. Ay. ¡Qué susto! Que susto me pegé ayer? Vale, vale, pues te lanzo. Power, power. ¿Y no? ¿Cómo ha he hecho eso? No lo no sé, de, de <risa> otro no lo sé. ¡Llega la no, tira! <risa> ahora, <Toma>. ahora, ahora. <risa> vamos, venga, vamos ya. ¡Toma ya! ¡Al siguiente! <risa> venga, en el próximo te matan. Sí, claro. te matan a ti. Bueno, yo a mí me han matado unas pocas veces. No me, no me voy a asustar. <coughs> venga, vamos. Bueno. Eh, ¿soy yo? Sí, eres tú. ¡Hola! ¡Qué bien! Es que ¡Soy el código. dios! ¡Soy el venga vamos! <risa> toma! ¡Sorpresa! Toma. Sorpresa, toma. Verá, verá, verá. ¡Sorpresa! Pa <risa> ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Dale, dale, ¡Ay! ¡Se te acapara el otro! ¡Uy! ¡Qué poquito te ha faltado! ¡Chows! <risa> ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ay. ¡No me animes como algo raro! Algo raro. Que raro, he dicho yo. No sé. Sí. ¡Sorpresa! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, ¿¡Ah! Venga, venga, venga, que lo tienes ya, que lo tienes ya ¡Hala! Ya estoy contigo, ¡Hala! ¿Eh? El cho. El salto un poco chusurrido, ¿no? Sí Conmigo no está Este, este es el mundo 5 Yo voy muy atarado Ah, claro, sí Ese, ese, ese es bueno, ese es bueno Tú quédate parado ahí uh. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ah, oh, no! Pero ahora puedo escapar. Sí, y cuando llegues a Mouser, ¿qué hace? <risa> es pues verdad, ¡Oh, ¡Uy! Traje! ¡Eso no estaba antes, tío! ¡Eso no estaba antes! ¡Han hecho trampas! Sí, es ¡Trampas! Sí. Es que sí, wow. uy, uy, uy, uy. soy el chivo! el cibor toma que esto ya ya no tenía dos finitas soy el cibor eres un cibor no te metas con el cibor a ver vamos a ver la música de emoción vamos a hacer esa música al matarte te anima. moneditas para papá para papá y para papá y juraría que había también arriba ¿no? ¿Ah? no, no hay que yo qué no paso nada, no. nada, te estás cachondeando te estás cachondeando de tu... ¡eh! mira, mira, mira ¡pum! ¡toma! En toda jeta. En toda la jeta, debe de decir. ¿Qué dice, niño? ¿Qué has dicho? No. Te voy a canear, eh. Venga, vamos. No, no he dicho nada. Venga, vamos. No, no he dicho nada. ¡Ah! ¡Que me toca a mí! ¡Es verdad! ¿Todo o sea, el visto, ah, el está Tito, cubano. está el Tito por ahí Tito sí. Víctor, estás en línea, Tito Víctor oh, oh, oh, Estás en línea, estás en línea, Tito Víctor ¿Tendré la vida? ¿No tendré la vida? Lo veremos en el próximo capítulo Venga, vamos allá <risa> ¿Y por qué no dan la vida aquí? Hay una vida aquí ¡Mua, gua, mua! Vaya mamarracho Venga, ay, oh, toma Pim, pam, pum, pam Toma ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Cómo os queda el cuerpo? Vena, ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Toma! <risa> <risa> <risa> Pensando bien en Super Mario, no es muy bueno, ¿eh? ¿Tú te crees que va por ahí por el mundo cargándose Z, cargándose tortuga? ¿Tú sabes el secreto de este sitio molón? Sí, lo sé. No hace falta que me lo diga. Aquí hay un pedazo de planta. Secreto molón. ¡Uh! No. Es que el secreto molón. Se... ¿No, me toques el mando? A ver, vamos. El, el secreto molón. Molón. Molón. Que sí, que bolón. sí. Molón. Molón. Vamos a ver. Molón. Porque te hace rico, ah, ja, ja, ja, ja. niño. No grite que retumba. Adiós, monedas. Oh, bueno, he cogido dos. Ay, como lo bueno. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Let's go, bien, bien, bien, Toma, toma. Ja, ja, ja. Bien, bien, bien. Aquí ¿No puedo entrar? Bien. Ya ah. me mira. Aquí hay una moneda. Que ¿no? sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya, ya. Ya, ya. No. concebido <coughs> Qué dolor me entra en la barriga. ¿En la barriga te entra dolor? Sí. Ya. Vámonos. O oh, la fase que más me gusta. Bien. ¿Y ¿Por ya? ¿Qué? ¿Por qué tuvieron que crear esta fase? Esto odio. Ah, pescado, pescado. ¿Qué, ¿Qué dices? Te ¡Toma, un montón. ¿Qué dices? Te gustaba un montón. Sí, sí, me A encanta. Lo que... Esto es lo mejor de Super Mario. De todos los Era que están broma, hombre. Bien. Oh. Ah, bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien no bien bien ruidos, hombre. A ver. a bien ¿se muy molesto, eh bien bien bien No bien gusta. bien mira mira mira mira como nada Mario nunca entenderé por qué nada tan tan derecho de... ¡No! porque a mí y llegué he llegado ese es el ahora miro hacia atrás viendo el mar todos sus peces y todos los, los pulpitos que he dejado a mi paso, que están flotando Vámonos. Yepa, 2000 puntitos Nada, que todavía no se toca Hola Vamos a ver, poco a poco eh, poco a poco ¿no? poco a poco ¡Bien! ¡Puedo volar! ¡Podemos todos volar! ¡Bien! ¡Yeah! Ah, hola Mario. ¡Bien! Yeah, ¡Podemos volar! ¡Bien! Yeah. Pero que voy a chocarme con todos. Sergio, se no me molestes más mientras estoy jugando. O si no voy a estar molestando. Estoy diciendo que no, tonterías. ¿Sí? Ya, ya. Eso está claro. Uy, qué puta oferta. ¡No, no, no! ¡Mi setita, mi setita, no! ¡Ay, qué daño! Pero, no, lo que me importa es la seta! ¿por, ¿por qué? Ahí. Pero ¿por qué? <ríe> Me fui por la Z. Hala, sí. Eh, este, no mereces. A ver, ese A ver. A qué poquito más grande. Oh, Dios, no vea. Soy el Dios. ¡Aaah! ¡Salta! ¡Salta! jolín no vea! ¡Qué terror! No vea qué tron, eh. No vea qué tron! Venga, vamos. Uy. ¡Rápido! Qué susto. ¡Oh! Vamos, vamos. Me da igual la piedra. Bien, bien, bien. Bien, ha hecho muy bien. Así, en pequeñito, es más fácil que muera. <risa> A ver, me toca otra vez. Voy a eh, volver desde el principio de todo el juego. Con el secreto molón que había conseguido. Para ir al mundo 5, al mundo 4. Los secretos molones, mo molan. Esto aquí ya en Super Mario, poco secreto Sergio. Esto lleva muchos años aquí. He dicho molón, ¿no? Un montón. un pecado. No. Bien. Pues bien. Qué bueno. Ay, vamos. Vale. Cinco mil puntas. Que sí pues todo no, da <risa> igual ¡Vas a, a Pues tú has visto que esta es la misma fase que estás tú ahora, solo que con cosas distintas Sí El fuego, por ejemplo, ese que daba vueltas tan largo, aquí no está Sí ¿Tú notas que algo te... te... toca? Soy yo. Soy el mundo. Soy el mundo. Me da igual. ¡Toma! <ríe> si te caes en la lava, eres un montón te más da mil, mejor. Te das mil puntos, mil puntos. Sí. ¡Gracias, Mario! Pero la princesa está en otro castillo. Vámonos. Uh, y el cerco no está por aquí, yo sí, increíble, mira, mira tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Pero que estoy en el mundo 5 y ese es el 3 me da igual, pero es el 3 de felicidad la, la, la. <ríe> wow, molditas Eso es lo que de en en había enterado yo No, ¡Ah! no! no! no! que no entrar otra vez que me hago esa parada aquí no había algo por aquí a ver no había algo por aquí después tiene que sí, no no no hay señor de las perdices pero aquí hay una estrella toma toma ay estos son tus amigos a ver, ¿qué Papá, muy mal. Oh, aquí no. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que pierdas, que pierdas, que pierdas, que pierdas. Que pierdas, que pierdas, que pierdas. No, ya perder! ¡Qué pierdas! ¡Qué pierdas! ¡Qué pierdas! ¡Qué pierdas! ¡Ey, Que pierdas, que pierdas, que pierdas, que pierdas. ¿Qué? Está bien, hombre, Sergio. ¡Qué mierda! Pues continuo. Verás que voy a acabar hasta el mundo. Aquí bien. era, aquí era. ¿A qué sí? Sí, era ese. Aquí era donde moría. Aquí. Es que es difícil controlar el, con este mando, eh. Ah, sí, pues yo soy mejor porque tengo un mando mejor. Soy un clásico. Ah, ahora tienes que estar... ¡Ah! Ha estado bien. ¡Ay, Luigi Gay ¡Ay, oh, Luigi Gay Number! <risa> <risa> ¡Maldito! ¡Ay, oh, me queda una vida! ¿Voy? Moment. ¡Qué triste! ¿Qué hacemos? Seguimos, ¿no? Sí, eh, seguimos. ¿por... ¿Esto cómo funciona? Nada, no, no. Venga, no me diga que empieza desde el principio. ¿Cómo va a empezar desde el principio? debería de continuar por la fase la última fase, el principio de la última fase donde ibas, ¿no? ¡Oy, oy, oy, oy! oy. la gente de Nintendo me está? Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, ¿eh? esto, no esto no se le hace a la gente ¿eh? ¡Pues no soy el boca a boca! el juego donde eh, devo, uh, te volverás loca a tu boca Pocas, <risa> bocas, bocas. esto no es así tío esto no es así yo creo que para jugar a esto deberíamos de jugarlo en la wii porque la wii sacaron también la versión que era el reloj estar que es el que estamos acostumbrados. Sí, Eso sí, es sí. un poco rarito. Si, si, si no es, si sí, no es, si, sí, si, sí, si, sí, si, ya no bueno. sé. ¡Eh, que la encendido la Wii! ¿Tú sabrás? Voy a apagarla. Ahora, apagar. Pues, ¿qué hacemos? Lo dejamos, ¿no? ¿Lo dejamos por aquí? porque vale. ya es que ya me siento yo deprimido después de todo a ver. La, la fase cubierta ya el sí pero mira pero mis dos mil puntitos me los quedo yo bueno pues vamos a dejarlo por aquí no porque es, está claro que de esta manera pues vale, podemos pues, tardar mil años chicos, eh, eh, qué eh, chicos eh, eh. Me matan. <risa> eh, eh. Ah. ya vamos a dejar el video por hoy, de hoy espero que os haya gustado dale like a like, ah. y adiós, adiós. like muchos likes muchos likes muchos likes a, este a este niño le gusta y comentad